Ahora, I, uh, I seguro. Yo fui un joven mean, una vez. Es that, una de las cosas uh, interesantes uh, que los, uh, eh, la, la presión uh, de los jóvenes uh, es algo uh, que todos hemos it's pasado it's en algún momento, um, pero uh, seguimos replicando uh, eso. Uh, Entonces, uh, el panel que vamos a entrar uh, ahora uh, a uh, uh, uh, son jóvenes, uh, jóvenes que están uh, luchando uh, la buena uh, lucha y son líderes del movimiento. Es la primera vez que hacemos el panel eh, en vivo. Entonces, para que sepan, vamos a tener un intento de producción. Entonces, ojalá que estemos listos. Pero eh, les voy a presentar a algunos, algunas personas del panel uno por uno. Entonces, lo, te lo voy a pasar a, a ti, Ana. Pues Voy a presentar al panel que tenemos aquí eh, construyendo el poder a través de la Organización de Jóvenes. Tenemos a Brianna. Hola, Brianna. Qué gusto verte de nuevo. Qué gusto verte, Daniel. Eh, es increíble los espacios de cómo eh, hacemos todo eso. Tenemos a Vanessa. Ven a vernos. Es como mágica. Tenemos a Ray, hola Ray, um, and then we have Greta. y luego tenemos Greta, Hi, Greta. buenísimo, hola Greta, and, uh, Nikki, y luego tenemos Nikki, moderating. que va okay. a ser la maduradora so, de este panel. Hola, uh, entonces voy a, a, a dejarles y les doy la oportunidad back. para presentarse, todo este de ustedes. Bienvenidos a todos al panel de jóvenes. Muchísimas gracias por toda la gente que nos está viendo ahora mismo y para vernos este magnífico panel. Yo soy Nikki Becker, soy una activista del clima de Argentina y hoy vamos a hablar sobre el poder de la gente joven porque los jóvenes siempre han sido quienes han estado dispuestos a poner sus eh, cuerpos, sus mentes en la línea de fuego para buscar el cambio y para hacer las cosas que ya han normalizado el resto de la sociedad. Y nosotros no estamos satisfechos con el mundo como es. Y por eso nos movilizamos, nos organizamos, eh, luchamos y lo ponemos en nuestras palabras. Así que tenemos a cuatro activistas magníficas de todo el mundo, con diferentes eh, contextos, pero todos tienen algo en conjunto, organizan a otras personas... Por todo el mundo, gracias Vanessa, Rey, Greta, Briana por estar aquí. Y vamos a comenzar con la primera pregunta para todos ustedes sobre por qué se convirtieron en activistas y qué es lo que les motiva para continuar con su activismo ahora. Briana, ¿quieres eh, quieres empezar tú? Muchas gracias, sí, sí. Great, great. Es ¿No? genial no, no, no, estar aquí en un panel con estas no, no, no, con mujeres jóvenes para ver el poder de las mujeres en su, uh, en su really, really propia voz. Es una muy buena pregunta. Uh, uh, uh, lo que me llevó a mí a este mundo y lo que me motiva es lo mismo. Tan pronto como conocí, aprendí sobre el cambio climático, las implicaciones que tenía sobre mis islas, sabía que tenía que hacer algo. Yo soy de Samoa, un pequeño grupo de islas con un gran océano, una cultura vibrante y una, y una gente muy amigable. Para mí mi isla y la eh, supervivencia de mi cultura no es negociable. Yo por eso lucho por el, la justicia climática, porque es sinónimo con luchar por mi, la supervivencia de mi propio hogar. Como muchos eh, jóvenes, la mayor parte de los activistas del clima, en particular los que están en las eh, frentes de lucha, en las comunidades en los frentes de lucha, Estamos en esta lucha porque sabemos que el costo del silencio es demasiado grande. Así que eso es lo que me, me motiva a mí a seguir haciéndolo. Muchas gracias, Viana. ¿Quién quiere continuar? ¿Vanessa? Gracias, muchísimas gracias. Recuerdo en el 2018, ahí es cuando yo comencé a hacer investigar sobre las cuestiones del clima y estudié administración de empresas, así que no tenía ni idea de las cuestiones del clima y la conexión que todos tenemos con la naturaleza, pero desde esa investigación yo me di cuenta de qué tanto las personas en mi país están afrontando los problemas del cambio climático ahora mismo. Y desde esa investigación, yo me di cuenta de cómo es, cómo la vida de las personas por todo, a lo largo de todo el país, de mi país, de, que depende de la agricultura, muchísimo para la supervivencia, y principalmente para muchas familias, sobre todo en las comunidades rurales, eso significa que la crisis climática puede significar hambrunas, significa que falten cosas. Y, y no es una cuestión que esté afectando, está afectando todos los aspectos de nuestra vida y eso, eso es lo que me ha hecho convertirme en una activista para real, para real para pensar en las huelgas del clima en mi país. A mí me inspiró eh, escuchar a Greta hacer estas huelgas en Suecia y fue lo que realmente me motivó a hacer lo mismo en mi propio país. Y creo que lo que realmente me motiva es que los millones de la gente a lo largo del mundo eh, las demanda por la justicia climática, sino también todas las formas de justicia. Es simplemente increíble el ver cómo las personas jóvenes y las mujeres jóvenes que están de, luchando por conseguir ese poder. Muchísimas gracias, Vanessa. Rey. Hola y muchas gracias a todos por tenerme aquí. Soy Rey de las Filipinas. Las Filipinas es una, un país muy conservador. Como una mujer trans, es, se puede imaginar lo que significa esto, pero para mí mi sueño ha sido siempre descubrir el mundo y en la universidad yo estudié biología molecular, pero también a lo largo del mundo había pensado en ello, que si descubro algo que, que funcione. Y esa también fue la vez en la que vi las barreras que enfrentan mujeres como yo y las opciones y eso eso fue lo que me llevó al activismo. Ahora mismo soy un miemb una miembro de Baharani, que es, eh, nos somos la organización democrática de LGBTQ+, más grande del país, y para nosotros los temas de que son eh, se centran en los de LGBTQ, que no son ajenos al resto de la sociedad, así que también creemos que no hay que no hay un limbo para nosotros en el cambio climático, porque creemos que la catástrofe climática es algo que afecta a todos. Y para nosotros en las Filipinas hay muchas capas de esta catástrofe climática, como al estar un país en el Ecuador, somos uno de los países que van a, que van a ser de los primeros que van a experimentar, que van a sentir, todos lo van a sentir. Ya lo estamos sintiendo ahora. este, Pero lo, lo importante aquí es que en las Filipinas es realmente es un país un poco atrasado. Dependemos mucho de otros países y desde, somos explotados. Y por eso hay una reflexión ahí de países como nosotros, que países como las Filipinas tienen, tienen que van a sufrir más la catástrofe climática, pero también son los que más los que más van a sufrir, van a los los primeros que se van a inundar con ellos. Así que la conversación sobre imperialismo, colonialismo y eso nos afecta de maneras muy diferentes igual que honramos nos han lanzado en esta lucha y lo que me motiva a mí es es ver a toda gente que, joven como nosotros, gente en este panel, en las calles, luchando por nuestros derechos. Eso es lo que me motiva. Y esa es una lucha, es una lucha que podemos ganar. Muchísimas gracias, Rey. Y ahora la última, eh, Greta. Hola. Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Es genial ver a tantas otras personas panelistas que son tan inspiradoras. Creo que yo vengo de un país, de una parte del mundo muy privilegiada en el sentido de que tenemos, tenemos unas grandes emisiones por cápita y somos los, que, somos los que menos vamos a ser impactados por la crisis climática. Así que, durante la crisis climática, para mí era algo que era muy lejano y básicamente para todo el mundo ni siquiera existía realmente. Era algo simplemente como un sentido como, oh, unos graditos más de temperatura. Eso va a estar muy bien, porque aquí hace mucho frío. Pero yo no podía hacerme a la idea sobre eso, porque la gente estaba diciendo una cosa que, oh, la crisis climática está amenazando nuestra civilización si seguimos por este camino. Y por otro lado, la gente estaba actuando como si todo estuviera bien, como si nadie estuviera haciendo nada. En ese sentido, la crisis no existía. Así que empezó a leer sobre ello, sobre la crisis climática, porque no podía simplemente comprender este, estos do, esta doble moral. Así que cuanto más leí sobre ello, más me quedé anclada en esto, porque la crisis climática es que cuando entiendes las consecuencias y las entiendes en ciertas maneras, y yo me dije, tengo que hacer algo. No podía simplemente seguir como antes sabiendo que no todo estaba como estaba y quedarme ahí parada sin hacer nada. No podía simplemente aceptarlo. Tenía una, eh, una obligación moral que tenía con la que tenía que cumplir. Y también soy autista, así que cuando decido hacer algo, yo me involucro al 100%. Así que, así que cuando soy alguien que puede hacer algo, y como dijiste antes, también estoy motivada por todo el resto del... por todos los demás, por la gente que ha sido los líderes de esta lucha, mucho antes de que yo incluso naciera y que han que están empujando a los demás, a la gente, por la, la, la lucha de los viernes, por el futuro, pero también a cualquier a todas las personas del mundo, luchando por los derechos, luchando por el medio ambiente. Y especialmente la gente en, las, en los frentes de lucha, que están luchando a pesar de todos los problemas, esos son los que más me inspiran. Y si ellos pueden, por supuesto que yo puedo hacerlo. Y también el hecho de que yo necesito hacer algo. Quiero ser que cuando crezca, quiero ser capaz de decir que yo hice todo lo que podía hacer. Eso es lo que realmente me motiva, es que esta es la única cosa correcta que hacer. Y es hay que hacer algo, tienes que hacer algo. Me encanta que cada uno de ustedes tiene su propia historia sobre cómo se convirtieron en unos activistas es muy interesante saber, conocer esa historia. Y ahora les preguntaría por cuestiones individuales. Eh, voy a comenzar a preguntarle a Vanessa, porque esto se está haciendo cada vez más claro dentro del movimiento climático, de que todavía hay mucha gente que no entiende la diferencia entre justicia climática y, y sí, justicia social. Y, y también nos gustaría saber más sobre esto y sobre um, su experiencia. Much. Muchísimas gracias. Uh, me, Para mí, just, uh, la justicia uh, climática uh, y la justicia uh, racial uh, están uh, muy interconectadas. De, una historia de llamada historia de la, el, el contexto de las emisiones y lo que estamos viendo ahora claramente muestra que es un, es un tema que está interconectado. ¿Te das cuenta de que quienes que están, son más afectados son los que son menos responsables de la crisis climática. Y estas son comunidades que de personas de color, personas negras, personas de personas hispanas, indígenas, que están sufriendo los impactos del cambio climático ahora mismo y aún así. Y son los que son los menos responsables de la crisis climática. Son los que están luchando por conseguir comida, peleando por proteger y defender sus tierras son los que prote están protegiendo y defendiendo el ecosistema y están tratando de tener acceso. Y vemos comunidades en los países occidentales que, que siguen elevando sus emisiones. Y incluso cuando estamos, hablamos de las cuestiones de los medios de comunicación, los que están en las, eh, los frentes de lucha de la crisis climática son los que no son los que aparecen en las primeras planas de los, papers, de los periódicos para contar sus historias y también para hablar de las cuestiones que están afrontando ahora mismo. Y a partir de mi propia experiencia personal Was, era I was in Davos, when, uh, eso, cuando estaba fuera en Davos foto, cuando, cuando it's, me it's really, apartaron me quitaron de una foto y fue una experiencia muy dura de la, que because, sé, de la que hablar ¿Por qué? porque cada vez it, que hablo de ello like like siento como que ocurrió ayer mismo fue la primera vez en la que yo me sentí yo sentí el racismo en el movimiento del clima y fue la vez que me hizo preguntarme mi presencia en la conferencia que para hacer preguntas para mi activismo y el trabajo que estaba haciendo y me estaba pensando sobre muchas personas en casa en mi casa y las comunidades que están en el frente y estaba pensando que, que tenía que tenía que ver la oportunidad de hablar en una conferencia de prensa y, y aunque en la conferencia de prensa era evidente que mi presencia y mi mensaje fue borrado, lo que estaba pensando era todos los que no pudieron llegar hasta ahí, todos los que no llegaron a Davos y los que están tratando con mucha fuerza de que sus voces se amplifiquen. Para mí, y Yo no kind of eh, para mí va a ser I'd muy difícil alcanzar, alcanzar esta justicia social, climática sin tener en consideración la cuestión de la justicia racial y las comunidades de personas negras que las… Right de cómo estas personas siguen sufriendo Again, los problemas del cambio climático y en, el, en los frentes, están en los frentes, pero no están en las primeras páginas. Y esta lucha va a ser amplificada, incluso las soluciones de que, las que se hablan cuando se habla de la crisis climática, incluso en esas soluciones, esas injusticias, esas injusticias esas son soluciones que no funcionan para todos nosotros, no para todas las comunidades. Y, y para nosotros conseguir la justicia que queremos para el clima y para todo el mundo, tenemos que decolonizar la acción climática. Tenemos que amplificar las voces de quienes son los que están siendo afectados ahora mismo. Tenemos que contar esas historias, porque cada activista tiene una historia que puede contar. Y cada historia tiene una solución. Y cada solución es un camino hacia la... Hacia la resolución. Y la única manera de conseguir estas soluciones es eh, trabajando juntos, caminar juntos, respetar a todas las comunidades y a todas las personas, sin importar de dónde vienen o qué aspecto tienen o qué lenguajes hablan. Todos tenemos que trabajar juntos para asegurarnos que los que de los lugares más afectados y áreas reciben la justicia que, que merecen. Gracias. Gracias, Vanessa. Y muchas veces pensamos que la lucha para la justicia crítica es solo para algunos, pero en realidad quiero saber cómo es de un país, Por ejemplo, Latinoamérica. Si sí, pueden contar un poquito más sobre su experiencia. Nikki, faltó so algo de more, so lo que dijiste. Hear. Si puedes hacer la pregunta de nuevo para que todos podamos escuchar. Sí, bueno, yo quería preguntar a Ray cómo es ser activista en un país en un país donde es peligroso eh, el abismo. Pero quiero. Quería estar establecida que en las Filipinas tenemos una guerra civil en camino y el Partido Comunista de Filipinas eh, ha pasado. ha estado pasando 50 años. Y por qué es importante para los activistas. Um, aquí es que el gobierno no ha podido terminar a la revolución armada en el país. Lo que han estado haciendo es que han estado criminalizando todas las personas activas, entonces mujeres como yo, especialmente mujeres como yo. Eh, si nosotros eh, criticamos al y demandamos justicia para la gente indígena y demandamos a un futuro justo y para evitar el catástrofe climático, nos abrimen y eso está pasando en este momento. Si criticas al, al gobierno, te dicen que eres rebelde, es cuando te llaman un and comunista. esto tiene re uh, repercusiones uh, so y mucha so gente, muchos activistas que han sido um, asesinados um, son activistas had be de que antes ones eh, ones han dicho ones que ones fueron eh, miembros del de Partido um, Comunista that's por el gobierno. Yo misma he experimentado ese tipo de violencia. Y el año pasado, tuvimos una marcha de Pratt, de orgullo y estábamos demandando justicia y que responsabilizaron al gobierno para sus acciones. Nos arrestaron injustamente y yo también con otros miembros de la comunidad LGBT nos arrestaron injustamente. Yo he estado en la cárcel solo por hablar del. Situación. y durante la detención he experimentado uh, formas de abuso, violencia basado en la, el género, he experimentado abuso sexual por los policías y eso quizás es algo que la gente quiere escuchar, escuchar pero es la realidad que estamos dando aquí. Y de hecho, en todo el mundo para los activistas es la realidad. Básicamente cuando amenazas a, a la manera de que está actuando nuestra sociedad en este momento. Entonces, por ejemplo, tengo amigos que son activistas para los pueblos indígenas. Están demandando el, el fin de el, el, que están quitando los recursos de sus tierras. Y cuando hablamos de catástrofe climático, nos están prometiendo en este act, momento um, y están recibiendo acusaciones falsas y eso es lo que está pasando en este momento. Pero esto no es excusa para nosotros dejar de luchar. Estamos luchando para alcanzar a las comunidades, los trabajadores, los finqueros y organizar cada sector. A pesar de eso, no vamos a terminar nuestra llamada para la justicia. Y eso significa justicia para nosotros como jóvenes y que mientras el mundo está en vivo. Entonces así es, es como un resumen breve de lo que como significa ser activista aquí. Pero como dije, no hay ninguna razón por dejar de luchar. Muchas personas aquí en este panel y otros países que tienen sus propias luchas y da la fuerza para seguir y seguir luchando de to todos. Gracias, Ray. Ojalá que está llenando mi Wi-Fi eh, en este momento. Eh, perdón. Um, Briana ha estado trabajando en eh, Isla uh, mucho tiempo uh, y ustedes están en el frente uh, de la emergencia climática, uh, eh, como dijo Rey. Uh, ¿Y uh, qué uh, piensa usted? Uh, el significativo uh, de una isla uh, pequeño y, y el alumno de las comunidades uh, en you, el movimiento uh, de justicia climática. Gracias, tan buena so pregunta islands, y hay mucho que podemos eh, in eh, aprender cultures. de islas pequeñas, especialmente en las culturas indígenas. Trying to to. Yo I no creo que trying la tenabilidad es algo um, que queremos am alcanzar, es algo que queremos regresar a ella y tenemos un dicho que significa el espacio entre y, y creemos que hay un espacio entre human humano y humano and y so, un espacio entre los humanos y la naturaleza y no vemos este uh, espacio como vacío y lo vemos como algo and que so, nos conecta. Entonces hay algo, culture, culture, is, algo que escuchamos mucho uh, a, en la cultura uh, de Samoa que un dicho que significa um, que tenemos que cuidar el espacio the, y the significa también que tenemos que cuidar el, la relación y creemos que en el crisis, crisis, crisis climático, el crisis climático es resultado path, this path, this de que now, la gente está explotando el espacio entre los humanos naturaleza y hay mucho que hacer cuidándonos en We ese espacio y como gente sabemos cómo vivir en armonía con la naturaleza, porque you know, lo hemos estado haciendo por siglos este planeta, este pero I, I cuando la gente like, dice que like los humanos planet. no like so merecen eh, a este planeta, yo no siento así porque creo que it, la, la, la, los pueblos indígenas merecen a este planeta porque hemos estado viviendo en armonía con el planeta por on, siglos, entonces merecemos este planeta, pero también merecemos tener una voz hablando de las so soluciones y les puedo garantizar like que hay muchas soluciones a este problema y también hay soluciones entre este va que los de Samoa saben cuidar y tenemos que reconocer esto empezar a aprender de más comunidades que están en el frente que nosotros cargamos nuestras soluciones que necesitamos para esta crisis. Gracias, Mariana. Y Greta, pregunta, se de estas preguntas individuales te quiero preguntar cuál es la manera mejor o cuál es tu opinión de enfrentar el, estos problemas y este, cuáles son los retos que eh, enfrentan el movimiento climático este año. Como ha estado diciendo, para crear un mundo justo, necesitamos escuchar a los que son los más afectados, los que eh, son oprimidos en sus voces. Y es la única manera y tenemos que cambiar la manera de pensar, hablándole de las relaciones entre los humanos, pero también la relación a la, la trata. Y una vez que llegamos a ese paso, no podemos lograr ningún cambio que eh, cambiamos la manera de pensar fuertemente. Y aparte de, del acto obvio que no podemos unirnos en eh, grupos grandes, creo que el reto más grande del, del movimiento en este momento es que los países y las compañías están prometiendo y comprometiendo a soluciones, pero no se entra El está en las detalles porque... Por ejemplo, dicen mean, que vamos a llegar a net cero a veinte so y ellos saben well, I mean, bien de eso porque el nivel de conocimiento es muy bajo y no sabemos uh, kind of cuáles excepciones incluyen when, y in cuando exclu excluyen a I mean, diferentes entones uh, y por supuesto se puede decir que estamos, nuestras metas están en, en línea de, con, de establecer a 1.5, uh, pero podemos incluir uh, y excluir uh, cosas. Uh, podemos hacer, hacer esas metas uh, dependiendo de las tecnologías uh, de actuales, por ejemplo, y la, el, la narrativa general es que, que los Estados, Estados Unidos y la Unión, Unión Europea está, está, son líderes y media, course, eh, China ha comprometido algunas metas también. Y luego uh, so creo que el reto más grande va a ser detallar esto y conocimiento más a la gente y necesitamos pensar que es una carrera larga no es algo corto y tenemos que buscar soluciones para un problema tan complejo de y largo de este, es y tenemos que hacer pasos rápidos And, um, Pero esto no son suficientes yes, para cambiar. Thing, si es mejor que nada, no podemos estar satisfechos, nothing, no solo porque es mejor que nada, porque es una una zona people, de vida y muerte uh, para so, tanta so, gente. So uh, y entonces yo creo que esto sería. Estos serían retos más grandes into, para well, seguir adelante y no It, y y no cansarnos y decir que hemos estado haciendo now? eso can't por mucho say, tiempo 2050, y no so poder arreglar eso ya no energy energy porque ya no tenemos uh, so energía para seguir luchando y para que seguir adelante en la lucha. Gracias Greta. Y con esta pregunta. Um, we already talked a, a little bit about it, but I want are activist ¿Cuáles son los retos que afrontan como activistas jóvenes, Briana? Para mí, la cuestión más, eh, el mayor reto, es intentar explicar a la gente lo interseccional que es esta crisis. Yo creo que lo que han dicho varios de los previos panelistas lo han mencionado ya. El cambio climático es un producto secundario del capitalismo y la colonización. Y Sabemos que esto es cierto. No hay manera de alcanzar la justicia climática sin afrontar la causa y Aceptar que las eh, comunidades eh, negras, indígenas y de color, que son quienes afren, son quienes van a afrontar las consecuencias de una manera más clara. Como activistas climáticos, tenemos no solo que aceptar esto, reconocer esto, sino también trabajar en las, el, los nexos interseccionales de esta crisis, porque para resolverlo, resolver esta crisis climática tenemos que desmantelar todo el sistema en el que está sobre el que se construye sobre el que se construye esto y eso muchas veces queda fuera de la conversación tenemos que recordarnos siempre a nosotros mismos que la, que la justicia climática es eh, justicia de indígena el LGBTQ es una justicia de género es todas las justicias dentro de este sistema que está roto y que tienen que unirse todas para que nosotros podamos eh, aceptar que el que el, la justicia es la real, es una realidad Vanessa Bueno, muchas gracias. Uh, there's, there's ha habido una serie de retos desde que comencé activism. con el activismo. Um, country, en mi it's, país it's no be, es muy fácil you know, organize, organizar organizar grandes huelgas o hacer, hacer huelgas con estudiantes o con otros tipos de personas porque es muy difícil conseguir permisos, especialmente si no tienes una gran organización que te respalde. Entonces, ese es uno de los grandes retos que yo afronté en mi activismo. Y yo realmente lo que, algo que recuerdo es que el activismo y que a veces viene con mucha negatividad de muchas personas, tanto en yeah, línea en persona. That that hay retos que my, quizás no estoy afrontando alone, yo misma, pero, pero que los activistas afrontan muchos de estos desafíos. Quizás hablar de uh, los retos que se enfrentan um, los activistas con los que trabajamos juntos. Hemos tenido algunos de arrested, ellos que han sido and arrestados. That is really, Eso es algo, um, algo un them, gran reto para ellos y también para nosotros porque ¿Cómo está? Porque el activismo es una cuestión muy complicada de hacer porque siempre estás preocupado de qué es lo que puede pasar la próxima vez. Y el otro gran desafío ha sido, ha sido hablar con personas... Porque muchas veces, cuando intentamos llegar a las comunidades para hablar con ellos aquí en Uganda, a veces recibes preguntas como, ¿qué es lo que yo voy a sacar de esto? ¿A mí ¿Me van a pagar? Me estás diciendo que deje de hacer esto, yo necesito darle comer a mi familia. Entonces, estos, muchos de estos desafíos de personas que dicen que, que no pueden hacer activismo porque, por muchas razones diferentes, que es muy comprensible porque, porque hay circunstancias en las circunstancias en las que están muchos de ellos, y también muchas personas dirían, van a decir que, ¿por qué porque no luchas por erradicar la pobreza? Esos son algunos de los desafíos que yo afronto como, una, como activista, pero lo que puedo decir es... Si estoy luchando por la justicia climática, eso significa que también estoy luchando por erradicar la pobreza. He visto, hemos visto cómo la, el cambio climático deja a la gente en trampas de pobreza y cuando pierden todo, las casas, sus propiedades se quedan con, sin nada. Cuando pienso en justicia climática, también estoy luchando por la igualdad de género y alcanzar la, el fin de las hambrunas para que la gente comprenda que, cómo está todo esto relacionado. Y creo que es, que es el, el, el desafío actual, no es tan solo yo, sino para todos los activistas que, que ayudan a la gente a comprender las. La, de qué manera están interseccionados todos estos temas. Muchas gracias, Vanessa. Creo que la última pregunta es para, si, ven la, si vemos la historia de todas las transformaciones sociales, han estado ustedes en la, el, el frente de todas, las mujeres han estado siempre al frente de todas estas luchas ¿Por qué piensan que ¿Por qué piensan que, cuál es el poder de la, de la lucha de los jóvenes, Greta? Sí, no estoy sorprendida de que es algo que creo que, que es algo que viene bastante natural, que las personas jóvenes crecen, tienen una, una necesidad de crear un mundo mejor que el de sus padres para mejorar el estado del mundo. Creo que es algo, un, un instinto muy natural, pero también los jóvenes no tenemos, no utilizamos el argumento de que no podemos cambiar porque siempre ha sido así. Nosotros somos como una especie de tabula rasa, un libro vacío, no tenemos tantos prejuicios. No tenemos las expectativas del mundo de que el mundo siempre ha sido así, por lo tanto no puede cambiar. Que es lo que muchas personas más mayores es el argumento que usan para evitar el cambio. Creo... Y también los ni con niños, personas jóvenes, no nos importa tanto como las personas mayores. No nos preocupamos sobre el estatus social tanto, porque nosotros ya estamos eh, dentro del sistema. Ellos ya están dentro del sistema y tienen miedo de perder su estatus. Nosotros no tenemos, en cierto sentido, tenemos mucho más que perder, porque en este caso nuestro futuro está en tela de juicio, pero... En cierto sentido no tenemos mucho más que perder. Que creo que entienden lo que quiero decir. Pero cuando estamos hablando de la cuestión de la emergencia climática, los jóvenes son los que más afectados van a ser, y todo el mundo puede ver eso. Y los jóvenes pueden entender eso de una manera de que hay una gran injusticia aquí, que queremos. Queremos que las cosas se, se hagan bien, porque nosotros somos los que vamos a ser más afectados por esto. Ray, ¿quiere seguir? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Greta. Si miramos a la historia y a la ciudad, sociedad, siempre, ha sido, siempre han estado, los jóvenes siempre han estado en el frente de los cambios. Es algo natural para los jóvenes que muestren esa actitud. De hecho, es algo... es Por eso es por lo que nos castigan en cierto sentido. Siempre van a decir que somos idealistas, que somos unos soñadores. Pero creo que el problema no es que las jóvenes sueñen por un futuro mejor. El problema es que, que en algún sitio en es, en ese camino tenemos que luchar. Y nos han dicho que tenemos que aceptar el sistema tal cual es que tenemos que aceptar los abusos que afrontamos como individuales. y Pero no es así, por eso los jóvenes que tienen la capacidad y esa necesidad y la voluntad y el valor de soñar, eso es lo que es necesario para cualquier transformación social, ya sea luchar por los derechos de las personas LGBTQ, que muchas personas de los jóvenes son las que están trayendo estas medidas progresistas a la hora de la igualdad de género, de las cuestiones que afrontamos ahora mismo, como la catástrofe climática. Es natural que los jóvenes que son los que van a heredar de este mundo, que actualmente está en fuego, son quienes que tienen que estar luchando por esto ahora. Y supongo que que eso también es un gran reto para nosotros como jóvenes, porque nosotros pertenecemos a todos los sectores de la sociedad. Como jóvenes, también somos la gente en el, las zonas urbanas, en el GBT, somos mujeres, somos trabajadores, somos la gente común de todos los sectores. Entonces es una necesidad para nosotros de unirnos mano a mano unos con otros para evitar este abuso y luchar contra este sistema y tenemos que estar luchando para cambiar las cosas para que mejoren. Así que creo que esa es la razón por la que tenemos una, una energía muy vital en, en cuestiones de cambio. Rey, estamos eh, acabando, se nos estamos escuchando tiempo, pero también nos gustaría escuchar tu voz, briana Completamente de acuerdo forward, con lo que and dicho the y Greta, hay the... algo en los jóvenes, en el lugar en el que estamos en nuestro viaje, y como estamos mirando hacia el futuro, hay un nivel de optimismo que el mundo necesita de los jóvenes. Y esa es la razón por la que los jóvenes y los organizadores realmente han estado en el frente de estos cambios, de estos movimientos de cambio. O si sea, algo que tenemos es la pasión y la esperanza, y, y como decía Rey, los sueños que son radicales y pueden realmente cambiar la manera en la que trabaja el mundo. Vanessa, quiero dar uh, like tu opinión de esto. Quiero empezar diciendo que cuando te encuentras en un problema, en una casa en fuego, todo lo que puedes para salir de esta casa. Entonces, es difícil para los jóvenes ver el planeta se está calentando y todos los líderes están. Haciendo que sea peor es crisis y, y esto es muy difícil en mi corazón que se han destruyendo el ambiente y que las personas están luchando para tener acceso al agua limpio y se está destruyendo sus tras por las acciones del gobierno. Los líderes, entonces yo personalmente estoy preocupada por el tipo de futuro que estamos entrando y aunque la gente esté luchando para el futuro, creo que es importante que la gente entienda que la presencia de mucha persona es catastrófico, es peligroso, es miedoso. Entonces, si yo tengo una presencia que es miedoso en este momento, qué piensan que voy a pensar en el futuro. Entonces, esto empuja a los jóvenes a demandar la justicia, porque ya estamos, vi estamos viendo un presente que es difícil y que podemos ver un futuro bonito, pero estamos entrando en eso, no llegamos de distracción a, pa a la paz de un momento a otro. Entonces, si estamos viendo la destrucción, podemos hacer todo lo que se pueda para llegar a algo, eh, a algo mucho mejor, a conseguir un futuro saludable y sostenible, que es saludable para todos nosotros. Pues recibimos esas vacías y ahora es el momento para acción no se escucha bien a la a ella no les no les estamos escuchando bien Nikki, Nikki So, Nikki, Algo está pasando en uh, tu internet de nuevo. Again. Si Let's puedes pausar un momento a ver again. si se puede alcanzar el, el okay. sistema. Uh, bueno, cuando estamos uh, recibiendo uh, promesas vacías, queremos li liderar, por ejemplo, uh, y tenemos uh, tres acciones que pueden hacer todas las personas que nos están mirando en ese momento. Uno es eh, publicar tu historia de Instagram, algo del que has eh, escuchado y usar el hashtag este no more promises more y luego es otro es. Conectar con otra activista que no es tu de tu continente para conocer más gente y la tercera es eh, ingresar a nuestro. Nuestros avisos de correo. Y esto se en el, chat. Eh, so, oh, yeah, en en el chat, chat, así que tenemos estas acciones que uh, pueden panel. hacer. Um, and if you are y si tiene interés in chat, do, en saber qué hacer, basado en lo que hemos en hablado en el panel, disculpen, no se escucha bien. Entonces quiero dar gracias a este panel increíble y Daniel y Ana pueden eh, dejar a ellos explicar lo que sigue. Um, so I just to say Buenísimo. Entonces yo quiero decir um, gracias, we'll gracias to a todas again, y voy a repetir de que Niki lo is. que um, se faltó. So Just again, Entonces, de nuevo, al screen. fondo de tu pantalla, some, uh, donde puedes ver, hay diferentes acciones so, que so, tweet, te estamos animando um, a hacer. Entonces, eh, a hashtag, uh, postear un good. tweet um, so y I allí I hay un hashtag, hashtag, hashtag No More Empty uh, Promises y uh, um, etiquetar a for Future. También seguir. Otro activista que no es de tu continente de otro lugar y un valor, eh, lo que es valorable de tener esas conexiones, no solo hacerlo un momento, pero seguir con eso y se puede ir a nuestro sitio web y luego la eh, próxima sugerencia es unirte a nuestra o ingresarte en la. Nuestros avisos de correo, entonces vamos a llegar al último paso, tenemos una acción más sobre eh, escribir en una hoja. Una, una carta y desculpe, no se escucha. Se está cortando su acción. Just si puede, es eh, yes. darme la palabra. Great. Just recovery for all. Recuperación justa para todos. Y es una carta que puedes mandar a correo electrónico que vamos a compartir en pantalla ahora. Entonces vamos a cerrar. We'll thank you Entonces vamos panelist. a decir, uh, agradecer you, a uh, los panelistas, uh, gracias um, por and, sus uh, palabras. Uh, Nikki, y Nikki, uh, tú, uh, yo y Anna uh, vamos so a terminar. A, um, Entonces vamos a tratar a de a arreglar um, that una pancarta global y hablando en este, uh, este espíritu, uh, cuando uh, nos ponemos más adultos, uh, is, empezamos a aceptar lo que es. Y aceptamos lo que ha sido el status quo y como un acto de resistencia, de solidaridad y la manera en que somos nosotros, podemos cambiar para seguir luchando y resistiendo. Y vamos a hacer una bancada global como Um, como un trabajo que, que vamos a crear eso no si sí, no uh, pueden video. ver este ejemplo so, uh, entonces yeah, so stopped, um, esto es que dejar de invertir and, um, so en los criminales do do climáticos moment, um, is, y lo que vamos a hacer en un momento es que cada persona know, no tienes que ser no súper artístico no lo hice en un instante Gracias Ana. Gracias, Ana, yo empecé o intenté hacer este es mínimo, pues y voy a agregar eso, pero solo tienes que crear una letra así lo vas a mandar por correo electrónico. Ahí está el correo foros 350org y puedes tomar tu foto así la letra y Z, luego Nicky mandar. You, y ahí, eh, Nikki, el U, job, Ana uh, no, no está haciendo trabajo, pero <risa> está <risa> en su corazón. Ahí <risa> se me va a colapsar <risa> <en> mi, <risa> mi escritorio. Tengo <risa> tantas hojas aquí. <risa> um, entonces, entonces, tienes muchas acciones <risa> que hacer. No hay excusa. Right. You, uh, bueno, estamos uh, tratando uh, de. Um, eh, asegurar que ustedes no se quedan en su silla haciendo eh, los activistas y entonces quiero que queremos que sean activistas y lo que vamos a hacer entre los próximos cinco uh, horas cuando estas cosas están tenemos um, un equipo que va a to, uh, sacar todas estas fotos y se va so, a juntar en una that. pancarta uh, uh, sure right y a animo clip. a hacerlo uh, ya de una the, vez. Vamos a deletar uh, we'll Just Recovery for All, uh, a, uh, recovery for all. y les remember. quiero strikes in September when it was, was it last, not last year, nobody did a big climate strike last year, the um, 2019 was the fact that loads of people and especially leaders said how much hope and inspiration they got from the youth strikers but it was like why don't you do something with that hope then like when Trudeau joined the climate march, la inspiración para este panel y todo lo que hacen que es la acción y solidaridad con los eh, jóvenes en huelga y eso habla sobre la, la inspiración sobre los sentimientos no simplemente luchar contra las tuberías pero de hecho Simplemente es una inspiración para la lucha. No, ya no vamos a comprar más eh, tuberías. Eh. Vamos a estar en la lista de cosas por hacer. Sí. También la cosa, una cosa que me gustaría enfatizar que realmente me llegó a mí, la importancia de que no son los pequeños pasos, sino que estamos buscando cambios estructurales más grandes, y uno de los pedazos de eso es entender los mecanismos, que es lo que, que los, los mecanismos que crean esos cambios estructurales y la fuerza de la gente. Y eso es única. solo puede ocurrir si nosotros contamos nuestra propia historia sobre cómo creamos nosotros esa fuerza, ese poder. Algunas de las sesiones que va a haber, vamos, va a haber historias sobre cómo. Organizarse en grupos locales, como buscar eh, historias, eh, como contar historias locales, como para establecer y ayudar a la gente para entender su propio poder, para que se involucren en cambios estructurales de gran escala, en lugar de cambiar las eh, bombillas de casa o cosas que nos hacen sentir mejor, pero que son realmente cosas pequeñas, que son simplemente cosas que es como para cubrirse las espaldas por unos sentimientos. Entonces, eh, vamos a ir a los talleres. Si no han hecho esto antes, Ana les va a explicar cómo ir a yo. Van a ir al... No, voy a seguir. No voy a puntuar porque no sé exactamente dónde hay que apuntar. Eh, entonces, donde dice sesiones, van a poder ver, filtrar las cosas, que las eh, sesiones que van a estar en directo ahora y pueden elegir entre... Las últimas, el último contenido que tenemos para ustedes, lo único que tenemos es que si hay una, eh, va a haber las sesiones, van a estar grabadas, los paneles las sesiones de los, de los movimientos son grabadas y las otras también grabamos la máximo de sesiones posibles, pero siempre con el consentimiento de los facilitadores y los participantes, así que grabamos el máximo posible. Y todas van a estar eh, disponibles en nuestra página web, pero seguramente vamos a estar necesitar unos días para poder subirlas y, y poder dormir entre nosotros, nosotros mismos poder dormir. Eh, por favor, duerme. Entonces, eh, vamos a abrir las sesiones ahora para que la gente pueda seguir las instrucciones que nos acaba de dar eh, Ana. Gracias a Nikki, gracias a todos los panelistas y a todos los anteriores que han estado contribuyendo a esta magnífica historia. Es increíble poder escuchar toda esta pasión, todo este conocimiento. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que están escuchando esta conversación. Y toda esta conversación ha sido grabada y luego la podremos poner para que esté a disposición de todos. Gracias, Niki. Nos vemos enseguida, Ana. Adiós. Chao.